Tú fíjate bien en la lista de acortadores que te he dado en otro vídeo, te lo voy a dejar por aquí en esta zona. No obstante, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para una lista de acortadores. Y el primero que verás es el que vamos a ver hoy. Bueno, pues en varios acortadores tú puedes elegir el nivel de invasión al usuario. Y según tu nivel de invasión es lo que vas a ganar. En este caso el acortador que te voy a mostrar nos da la opción de elegir el nivel de invasión para nuestros enlaces. Esto es importante porque si un enlace tiene un montón de publicidad y la publicidad no deja avanzar hasta al final al usuario bueno pues entonces no vamos a ganar dinero así que es importante a la hora de que tú uses los acortadores que elijas si puede ser el nivel de invasión que le vas a poner a tu usuario final te pongo aquí que es una estrategia nueva porque vamos a usar una estrategia específicamente para este tipo de acortador te va a funcionar con casi todos los acortadores que son muy invasivos vamos allá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 compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. El acortador se llama ClicksFly.com. ClicksFly.com, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar el enlace, junto con el acceso al resto de acortadores. Darse de alta es increíblemente fácil, como en todos los acortadores, súper fácil. Tú le das a Register, y te registras con tu cuenta de Google. Se acabó. Que no tienes cuenta de Google. No te preocupes. Con tu correo normal y te das de alta. ¿Cómo funciona? Pues acortando. Vamos a ir a lo que nos interesa que es el pago. ¿Ves? Creas una cuenta, acortas y ganas dinero. ¿Por qué unirte a nosotros? ¿Qué es Crixby? ¿Cuánto dinero voy a ganar? Esto nos interesa. Además tenemos 5% de al bonus. Mínimos requisitos de payout. Solo 3. A los 3 dólares te pagan. 3 dólares, sin esperar al cuarto día, quinto día, siete días, nada. Cuando tú llegas a los 3 dólares, puedes pedir tu dinero. Además, puedes pedirlos por PayPal, Paytm, AR, Bitcoins. También te pagan cripto, lo cual está muy bien. Tienen una API, si quieres hacer bulks, pueden, puedes ahí tener la API. Rates mira qué pagos, mira qué pagos. Greenland, 20 dólares. 20 dólares por cada mil visitas. Ojo. Mil vistas, mil visitas, no a tu acortador, no, no, no, no, no. Al enlace final, al enlace final. Así que atento, así funcionan todos los acortadores, pero esto nadie te lo dice. Así que atento, tienen que llegar hasta el final, hasta el enlace que tú les has puesto para verlo. Si no llegan, no te pagan. Bueno, aquí los ratios son muy majos, son muy buenos. 20, Iceland 15, United States 14.50. Para Inglaterra, 12. Mira, Nigeria. Nigeria está muy bien posicionada con 10 dólares. Canadá, 8. Alemania, 8,5. y medio. Francia, 7,5. y medio. Y así. El primer latinoamericano es Brasil, con 6. A la par que España, Sudáfrica, Australia. Y luego ya empiezan a bajar más. Y luego el World Wide Deal. Es decir, todos los países. Mínimo, 3,5. y media. Excepto Rusia. Excepto Rusia. En Rusia no te pagan nada. Yo no me metería con... Los anuncios de Rusia, porque mira, no pagan absolutamente nada. Pero bueno, los demás, sí. Vamos a entrar, vamos a ver cómo es esta interfase. Me voy a ir ahí. Le das a Register. Y como te digo, registrarte es súper fácil. Tu nombre de usuario, el que tú quieras. Tu email, tu password. Vuelves a comprobar el password. Y que no eres robot, aceptas los términos y condiciones y te das de alta. Eso es todo, se acabó. O si quieres ahorrarte todo esto, le das Singing with Google. Y listo, eso es todo. Yo ya estoy de de alta. Voy a ir al acortador, es este. Este es fly aquí lo tienes, esta es la interfaz. Esta cuenta es nuevecita, me la acabo de hacer ahora mismo. ¿Ves? balance disponible cero. Puedes elegir el idioma, español de España, por ejemplo. Y aquí lo ponen, nuevo shortening, anuncios, ad revenue settings, gestionar tus enlaces. ¿Ves? Aquí están los enlaces. El withdrawal, o sea, los retiros. ¿Ves? Aquí está todo. Los estados que tienes, en fin, una serie de cosas. Herramientas, Quick Links. ¿Ves? Este es su, el token de tu API. ¿Y cosas. Tienes un mass Así puedes poner hasta un máximo de 20 URLs. Y luego ya todas las haces directamente acortadas. El Full Page Script. Bueno, una serie de cosas. En los ajustes está tu perfil, la contraseña o el email. Tienes un Support Manager. Y eh, para que les califiques. En tus, en tus Pilots, Shorteners y cap. Bueno, nosotros simplemente vamos a empezar con un nuevo, nuevo shorten. la URL. ¿Qué vamos a poner de URL? Te he dicho que vamos a hacer una nueva estrategia. Vamos a trabajar con YouTube. Me voy a YouTube. Y aquí, por ejemplo, yo voy a buscar un vídeo que tenga muchísimas, muchísimas visitas. Me voy a ir a los Shorts y dentro de Shorts, aquí voy a buscar los que tengan miles de visitas, si es posible millones. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Minecraft, porque yo sé que Minecraft tiene muchísimas visitas. 270.000, porque es nueva, 94.000, 767.000. 220 y tantas mil. 6 millones. 6 millones de visitas. 53 millones. Yo aquí puedo poner en los filtros número de visualizaciones. Le doy clic a número de visualizaciones. 43 millones. 3,7 millones. 67 millones. 22 millones. Como ves, hay muchísimas visualizaciones para este juego de Minecraft. Y voy a elegir uno aleatorio. Por ejemplo, este. De Minecraft bla bla bla, le doy clic copio el enlace que me aparece en la parte de arriba, me voy a mi acortador, ves aquí, lo pongo, la URL, puedes ponerle un alias, le voy a poner Minecraft, Minecraft, puedes ponerle una fecha de expiración, si tú quieres que en algún momento deje de funcionar este enlace, pues le puedes poner y si no, no. Luego viene aquí una serie de cosas, porque si tú tienes un sitio web, puedes poner estos enlaces en tu sitio. Si no, pues no pasa nada, le damos aquí a acortar Clic en acortar Mira, el alias ya existe, ¿cómo no Entonces vamos a ponerle Minecraft eh, 987 Por ejemplo, a ver si existe Ya lo tengo Tú tienes esto Y mira, una cosa que es súper buena Facebook Shareable Link Puedes también compartir en Facebook Con un enlace especial que te dan Si tú vas a los grupos de Facebook de Minecraft Puedes usar este acortador. Lo vamos a copiar. Y me voy a ir a un grupo de Facebook. En Facebook buscas Minecraft. Grupos. Y te aparecen un montón. 82.000. 30.000. Búscalos que sean públicos. 20.000. 12.000. 99.000. 54.000. Que sean activos. 10 por diario. 2 semanas. 2 diarios. Más de 10 diarios. Más de 10 diarios. Estos son muy buenos. Y te unes. Te unes a ellos. Pero que sean... Públicos, privados no, porque te tendrán determinadas reglas que probablemente tú no puedas seguir, como usar acortadores. Vamos a usar este por ejemplo, Join, Visit, simplemente para ver que funcione el acortador. Lo voy a colocar, mira, y me pone un enlace a Telegram, con este enlace. Si le doy a Post, me dice que lo han enviado a los administradores, seguramente me lo van a detener ahí. Pero bueno, oye, fíjate que no viene como un acortador, lo pone como Telegram. Si yo hubiera usado el otro, este otro, copiar, lo más seguro es que me no hubiera baneado nada más ponerlo. Aquí aunque lo ponga directamente. Me pone este enlace. Este no es seguro para Facebook. Al menos el acortador me dice que no es seguro, así que no lo voy a poner. Y tú tienes que compartir en este tipo de cosas. ¿Dónde más? En foros. Foros de Minecraft, porque hay un montón. Hay uno de Minecraft, el original. Hay este otro. Otro, otro, otro. Hay montonazo de sitios de Minecraft. También puedes publicar una foto aquí y enviar al acortador. 30 Minecraft Forums. Hay un montón. Como ves, Minecraft es una cosa que la gente busca. Tú, para usar estos acortadores, tienes que encontrar cosas que la gente realmente desee, realmente quiera. De lo contrario, no vas a ganar nada. Porque acuérdate que tienen que llegar hasta el final. Y un tip que te voy a dar aquí es en Add Revenue Settings, fíjate en Add Revenue Settings, ahí dice que yo actualmente tengo el más alta y que mi ganancia es del 100%, es decir, lo que tienen aquí abajo, yo me voy a ganar 20 dólares por cada mil visitas, 15 dólares por cada mil, y así, atento, atento con este tema, sin embargo, si yo le doy al mínimo, me gano solo el 60%, si le doy al bajo, me gano solo el 20%. Es decir, aquí me ganaría solo 2 dólares. Dólar y medio. Dólar con 4. Dólar con 2. Un dólar. 80 centavos. Bueno, 86 centavos. 85 centavos. Bla, bla, bla, bla, bla. ¿Lo pillas? Si tú pones esto, tiene que ser algo que de verdad, de verdad la gente quiera llegar a ello. Porque tienen montonazo de banners, montonazo de pop-ups. Tienen push notification, in-page notification... Cuatro page link, es decir, cuatro páginas adicionales a todo esto hasta que llegan al enlace. Y tú, evidentemente, te llevas todo. Pero es muy invasivo. Este es menos invasivo. Los mínimos banners, los mínimos pop-ups, push notification y tres páginas. Y luego este lows, con un banner, un single pop-up y dos. Si yo le doy aquí a suscribir, ¿ves? Mi plan ha sido cambiado exitosamente. Me voy a los enlaces, me voy a todos los enlaces. Voy a copiar este por ejemplo que es el mío, Ves, voy a copiar. lo voy a poner en una pantallita nueva. Y para que veas que al ser poco invasivo me va a poner poca publicidad. ¿Ves? Así se ve y me dice por favor checa el captcha. Le doy clic, me salta lo de la amenaza porque es normal. Tengo que reinar el captcha con los hot dogs, hot dogs, hot dogs, verificamos y va a proceder. Y ya tengo la primera página, me voy nuevamente y tengo que esperar estos segundos. Como ves es invasivo, pero bueno, yo aún no estoy en un momento de desesperación y puedo aguantar los 10 segundos. Si yo le doy el máximo, esto se va a repetir 30, 40 veces y no vamos a llegar nunca a la página de destino y por lo tanto no me van a pagar. Voy a dar Get Link y ya estoy, ya llegué, ya está, eso es todo. Como ves ha sido muy sencillo, si mi gente quiere llegar, bueno pues llegará y eso es todo, no es difícil. Porque he puesto un nivel muy bajito, el nivel mínimo. También tienes el nivel faucet, y aquí únicamente van a poner anuncios de faucet, criptos y surfing, nada más. Dice que tengas cuidado porque una vez que lo pongas ya no se puede volver atrás, ya no podrás. Y aquí es fijo, 3 dólares por 1000 vistas, CPM, nada más. Luego tienen el push beta y el safe hash beta. Aquí está el 51%. Y aquí también, atento, dice que los porcentajes pueden cambiar. Y aquí dice que las, los anuncios pueden ser difíciles de pasar. Te dan el 120 de Revenue Share. Pero ojo, muy difícil. La gente difícilmente va a llegar. Mi Payout Rate, el real, con este low, lo que realmente voy a recibir. 4, 3, 2, esto es lo real. Pero yo se lo voy a poner fácil al usuario. Es más sencillo que convierta con esto a que convierta con estos dos porque es muy, muy invasivo. Bueno, Marketer, ya lo tienes. Te he dado la estrategia con Minecraft. Te he dicho dónde puedes ponerla, que son en grupos de Facebook, en foros y en Reddit, por ejemplo. En Reddit también es muy bueno para que puedas empezar a generar ingresos con este acotador que se llama Clicks Fly. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Te voy a dejar también este archivo en el cual te pongo más acortadores, tengo estos vas a ver aquí, ahora mismo lo voy a poner en directo contigo ahí lo tenemos y te lo voy a dejar este archivo aquí abajo en los comentarios para que tú simplemente lo descargues y empieces a darte de alta en ellos listo marketer, lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado este vídeo con este acortador nuevo, con esta estrategia nueva y que veas la diferencia en los distintos tipos de invasión al usuario Muchas veces por eso dicen, no, estoy enviando un montón de tráfico, pero no me pagan, es falso, es mentira. No, sí pagan, pero tienen que llegar hasta el final. Si no llegan hasta el final, no te van a pagar. Marketer, nos dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy grande. Te recuerdo que los enlaces están aquí abajo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.